Yeah. Si me tiran mejor recarguen, si gano fácil No se nunca nadie pudo tomarme Tengo en casa cagao, Me el barrio verde. Si te miro mal que de barras tengo un máster. Se si intentaron rendirse a hecho antes Tiran palos como los de Juan Flan el cerebro con champán, Por te Nunca Un galán, relativo gole, ganó no en Galaxi. Me cargo las balas sin tirar por las espaldas o Se ataca su logo de tapas pop, sin la espinaca El verde yo me lo fumo Tu funeral suena el tambor Antes de que me atrapen no guardes Desaparezco como el mago pop Loco todo respeto y honor Veo tu movie sin proyecto y no soy come ni contenedor Tengo el tridente soy Poseidón Sin melena de león no, Se espantar a las hienas antes de escucharte un tema Yo me corto las bu Crees que das pena, además de vergüenza ajena Ya sabes quién soy, dónde estoy, sin problemas Yo solo veo en oferta, bitch estás en venta Si bajas con mis bros, trae litros como ofrendas, Soy vos, no te ofendas Intentas aparentar por historias mientras mi historia se cuenta Como Billboard estaré with white, como y todo white Estoy muy ciego, ya ando high, ando clean asics, me flight si la pagué su pez ya me quiere más Me trata nice no me culpa tu mierda de life Si tú eres el mierda ese si es lo que hay Rato cambian Siempre de strike Combate pero sin strikes Catanas en los colgantes Y tú con agujas Como knives A tu Si la pagué su peso ya me quiere más Me trata nice no me culpa tu mierda de life Si tú eres el mierda ese si es lo que hay Entiendo delitos, criado en la street, conozco estos, tus secretos, la gente conoce cada puto distrito, muchos barrios pero nunca te vieron en el gueto, yo no viví en la calle pero bajaba a jugar, no te cree nadie como un dejaré de fumar, caíste dentro del valle en esta jungla, soy el jaguar, yo ya encontré mi lugar, tú no paras de buscar otro banco. Otro parque con los mismos, mi compadre Ya estoy harto de esas tardes Quemando lo que arde sí. Si tú no sabes, no hagas alarde sí. que apreciamos un plato de carne sí. Y no hace falta pasar hambre sí. Como Pitbull, ya sí. estaré white Como Virgil, todo white Estoy muy ciego, ya ando high hasta con una six me llaman flight le pagué sorpresa ya me quiere más, me tratan eso Es me culpa, tu mierda de life Si tú eres el mierda, eso es lo que hay Races cambian siempre de side Combate pero sin strikes Katanas en los colgantes Y tú con agujas como Knives Tu bitch le pagué sorpresa ya me quiere más Me tratan eso, No me culpa, tu mierda de life Si tú eres el mierda, eso es lo que hay Barrio arde arde. LV, vale el doble, vale el doble, yo What it can't.